Fantasmas o demonios Dentro de lo paranormal y quizá de mayor interés entre sus seguidores es sin duda el tema de los fantasmas o presencias que se manifestaron y que pudieron ser captadas en video Estos seres del más allá que aún rondan entre nosotros no siempre son del todo energías buenas sino que también pueden existir algunos que podrían hacernos algún daño y esto lo podemos ver con los siguientes casos que me hicieron llegar a mi correo y que analizaremos en los siguientes minutos. Dichas entidades lograron hacer de las suyas ante las personas que vivieron estos sucesos y quedaron atónitas ante lo que estaban viendo. Es por eso que hoy te traigo un top 7 de entidades captadas en video. Niña Fantasma Conducir de madrugada no siempre es recomendable, ya que es cuando más accidentes mortales se reportan por diversas causas. Pero, ¿qué pensarías si no solamente por eso debes de preocuparte? Recordemos que a estas horas de la noche es cuando extrañas entidades suelen manifestarse, pues esto fue lo que ocurrió a la siguiente persona que grabó este metraje. ¿Acaso era un niño o una niña fantasma? En el video podemos observar de fondo la oscuridad de la noche, mientras que únicamente las luces del vehículo alumbran la escena, cuando de pronto podemos notar que algo o alguien pasa corriendo. Un ser semitransparente que pasa a toda velocidad para luego desaparecer. No puedo aclarar con certeza si se trate de alguna manipulación, o si en verdad este ser se manifestó. De ser esto último, recordemos que los demonios suelen manifestarse en forma de infantes para así poder hacer de las suyas ¿y tú? ¿de qué crees que se haya tratado? fantasma en centro comercial hace unos días comenzó a circular en distintas redes sociales un video de una cámara de seguridad ubicada en un centro comercial donde pudo captar un momento inusual tanto para la persona que vivió esto como para el encargado de ver estos videos y percatarse de la posible actividad paranormal como lo describieron sin más preámbulo, veamos el video. ¿Pudiste notarlo? De primera instancia parece que simplemente la mujer tropieza, incluso la otra persona que se encontraba en el otro pasillo también se percata de esto. Veámoslo en cámara lenta, para poder distinguir mejor lo que sucedió. La mujer estaba a punto de apoyar su pie en una especie de caja o banco para poder alcanzar las cosas de arriba, cuando de repente, éste se mueve sin razón alguna, lo que hace que la mujer pierda el equilibrio y por ende caiga. Tirando todo lo que llevaba en la mano Quedando desconcertada ante lo que acababa de suceder De primera instancia puedo observar que, en efecto No hay algo que pueda mover dicho objeto Sin embargo, no descarto la posibilidad de que dicho metraje sea real La última palabra la tienen ustedes Díganme qué opinan en los comentarios Fantasma en el gimnasio en el mundo de las redes sociales se ven cantidades enormes de videos paranormales, pero nos encontramos en el punto de creer o no creer. Un encargado de las cámaras de seguridad de un gimnasio pudo captar el momento en el que parece ser un ente paranormal arrastra al hombre que aparece en la escena. Veamos el video. Analizando el video de pies a cabeza podemos observar cómo a plena luz del día un hombre procede a realizar su rutina de entrenamiento, tal vez la peor rutina de su vida o al menos la más perturbadora, podemos ver que no se percata de lo que sucede a su alrededor observamos cómo una de las máquinas es utilizada, el hombre continúa con su estiramiento pero fue ahí donde comenzó lo peor, podemos notar cómo se percata de un brusco movimiento lo demás lo dejo a su criterio Fantasma en la cama Como olvidar cuando éramos niños Y después de ver alguna película, video O historia de terror Nos causaba miedo poder dormir en la noche Pensando que algo o alguien Sobre todo un fantasma Se nos manifestara y nos hiciera daño Creo que para la mayoría No pasó de ser una simple sugestión Pero esto no fue lo que aparentemente Le sucedió a los protagonistas Del siguiente video una cara de orto si no lo agarramos toda piña y fue. Pues... ¿Sí? ¡Eh guacho! ¡Eh! ¡Eh! <tose> <tose> ¡Dale! ¡Ven ahí, no ¡Eh! ¡Dale! Dale. No se lo. prender la luz, Jairo. Jairo, anda a prender la luz, chabón Chabón Jairo, anda a prender la luz. Vos eres más grande, pum. anda a prender la luz. En el video podemos notar que son dos niños los que están presenciando este extraño suceso. Uno de ellos se encuentra grabando con su celular y solamente podemos escuchar su voz, un tanto angustiado. Mientras que a quien enfoca podemos verlo bajo unas sábanas acostado sobre su cama, grabando al parecer el pie de la cama. Cuando de repente y al finalizar el video, dicha cobija sale volando como si alguien más estuviera con ellos, a lo cual los niños salen gritando. El metraje es inconcluso, por lo que no puedo afirmar al 100% su veracidad. Sin embargo, en esta ocasión les daremos el beneficio de la duda, comprometiéndome a llegar con la verdad de este caso. Huésped inusual Creo que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a quedarnos completamente solos en nuestra casa, apartamento o vivienda. Incluso las personas que se independizan pasan la mayor parte del tiempo solos en su hogar, a menos que tengan invitados o alguna mascota acompañándolos. Sin embargo, quien no llegó a pensar o siquiera pasar por su mente el hecho de que alguien más pudiera estarnos acompañando sin que nosotros podamos verlo, pero él a nosotros sí? Pues este es el caso del siguiente usuario de TikTok, donde al parecer pudo captar algo completamente fuera de esta dimensión. Veamos el video. cuadro podemos ver a la misma chica en los distintos videos donde el supuesto ente aparece lo más curioso es que ella al subir dichos videos jamás se dio cuenta que alguien más la acompañaba ya que en su contenido es completamente distinto a lo paranormal sin embargo usuarios y posibles fans de la chica le hicieron saber que algo aparecía con ella en distintos vídeos al parecer se trataba de un niño y como anteriormente lo mencioné no siempre significa que son espíritus o almas inofensivas sino que pueden tratarse de algo más espeluznante que se encontraba vigilando a la chica en distintas ocasiones. Fantasma en el trabajo ¿Cuántas veces no hemos visto videos en donde guardias de seguridad logran captar cosas fuera de lo normal, sobre todo en turnos nocturnos? En el siguiente video podremos apreciar algo similar, algo que le sucedió a lo que parece ser el velador de alguna empresa o negocio. Veamos el video. Cosas. En el video observamos cómo el trabajador comienza a grabar lo que parece ser una entidad del más allá. Haciendo de las suyas tirando un pedazo de cartón que se encuentra encima de una mesa. A lo cual el hombre procede a retroceder, quedando asombrado ante lo que sus ojos se encontraba observando. Al parecer de lo impactante que fue, prefirió retirarse del lugar, dejándonos con la incógnita de qué más pudo haber pasado. En lo personal y con todos los videos falsos que circulan por internet, Puedo decir que este video puede estar preparado. Sin embargo, no encontré la veracidad de este caso, quedando comprometido a llegar con la verdad. Mientras tanto, dime qué opinas. Fantasma que hace caso A lo largo del tiempo se ha dicho que los niños son más susceptibles para percibir entes de otra dimensión, en los cuales han existido casos desde supuestos amigos imaginarios que les dan información que ellos no pudieron haber sabido y que los familiares quedan asombrados, hasta entidades que conviven con ellos, pero no solamente los infantes, viven estos inexplicables sucesos como el del siguiente caso, donde el supuesto fantasma obedece las órdenes que la persona del video le brinda. Estoy listo, hazlo. La chica por lo que podemos ver ya sabía de la existencia de este ente, por lo que decide grabar y enseguida comenzar a dar órdenes para que éste se manifieste, cuando de la nada la puerta de lo que parece ser un armario se abre. Por la expresión de la chica me parece real el video, sin embargo no puedo dejar de lado que alguien ya se encontraba dentro del armario y que pudo ser planificado dicho video, por lo que se los dejo a su criterio como pudimos ver en los distintos metrajes las entidades que se manifestaron no siempre fueron con buenas intenciones por lo que me hace dudar no solamente de la veracidad de algunos de ellos sino de ser reales estos clips podemos decir que nos encontramos ante hechos de otra dimensión que algunas personas pudieron experimentar ya que no solamente se trataron de apariciones sino también de interacciones con estos seres fantasmas o demonios la respuesta la dejo a tu criterio no sin antes recordarte que la compartas conmigo en la bandeja de comentarios. Mi nombre es Oxlac Castro y te recuerdo que puedes unirte a mi comunidad de Patreon, donde subiré archivos prohibidos y muchas cosas perturbadoras e interesantes. No olvides suscribirte a mi canal, darle like al video y compartir, que estaré trayendo muchos más casos insólitos como este. Nos vemos en el siguiente video.